¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Si eres uno de los interesados en saber el top 10 mascotas más populares de los mundiales de fútbol, pues no lo pienses más y no te muevas ni un segundo. ¡Que el video está por comenzar! ¡Comencemos! El mundial de fútbol se celebra cada cuatro años con sede en diferentes países, donde se lleva a cabo el torneo en el que 32 equipos buscan la Copa del Mundo y así demostrar qué selección es la mejor. Piqué, México, 1986. Esta fue la segunda mascota tras el Mundial en México de 1970. Un jalapeño con sombrero, el cual protagonizó la competitividad en la que Diego Armando Maradona hizo historia tras alzarse con la victoria gracias a la mítica Mano de Dios, que sería una leyenda. México se preparaba arduamente para su segunda Copa Mundial. Muchos retos por atender, entre estos el nuevo diseño de la mascota, pues debían evitar a toda costa que tuviera similitud con la anterior mascota, Juanito. Fue cuando todo el mundo conoció a Piqué. Un chile jalapeño con bigote El cual portaba un sombrero mexicano Un balón Y vestía los colores típicos de México en su representación A pesar de que Piqué era un diseño mexicano Este chile jalapeño no fue el elegido inicialmente Para ser la mascota en la Copa del Mundo Ya que, originalmente Se tenía pensado mostrar a Cantinflas vestido del tri Por lo cual, a menos de dos semanas del evento mundial Se originó el cambio Dado a que algunos no veían al cómico mexicano Como un representante mundial para México Número 2 Futix, Francia, 1998. En un torneo recordado por la mayoría del mundo, Francia fue el vencedor. Su nombre nació por la fusión de la palabra fútbol y la terminación de Bercingetorix, héroe galo el cual su principal representante es un pájaro, obra del autor Fabrice Pialot. El diseño de este personaje surgió en un concurso entre las más prestigiosas agencias de diseño gráfico en Francia, ganando el diseño de Fabrice Pialot, y eventualmente se realizaría una encuesta a un estimado de 18.500 franceses para ver cuál sería el nombre de la mascota oficial. Las opciones eran Footix, Simbo, Hopi, Gallic y Rafi, ganando con un 47% de todos los votos la primera opción ya mencionada. Desde el momento en que se dio a conocer la mascota al público, todos los franceses se sintieron identificados con él. Una encuesta realizada hacia niños entre 12 y 15 años reveló que estos veían a la mascota mundial como una imagen radiante. Representaba alegría y satisfacción, con un carácter apacible y cariñoso. Sin duda alguna, fue un éxito comercial ya que apareció en peluches, llaveros, productos, ropa, videojuegos, incluso la compañía SEGA vendió un juguete llamado Virtual Foodix. Número 3. Willy, Inglaterra, 1966. El símbolo de la corona inglesa, el león, fue un claro ejemplo de una selección anfitriona guerrera que supo posicionarse para ganar la final en Alemania. Esta fiera tenía una característica melena que no solamente simboliza al animal, sino que también a la moda de los Beatles. Inglaterra, en el año 1966, fue el primer mundial que contó con una mascota. Se trata de World Cup Willy. Un león que representa a la bandera de su país y que fue el iniciador de una hermosa costumbre en las copas del mundo. La caricatura de león fue creada por Red Hoy, del que se dice tardó solamente 5 minutos en armar el boceto de lo que sería el producto final de una mascota histórica. Este era un personaje elegante, el cual fue vestido de los colores azul, rojo y blanco y que representaba la fuerza del pueblo británico y, sin querer, marcaba el territorio de donde había nacido el fútbol. Willy tomó mucho auge porque se combinó con el gran mundial que tuvo la selección inglesa que, al final, fue la ganadora de esta edición de 1966. Por ello, el león fue muy famoso y socorrido, al grado de que tuvo su propia serie. Número 4. Sakumi, Sudáfrica, 2010. Se trata de un leopardo africano antropomorfo con el cabello verde. Diseñado por Andrés Odendal, un diseñador sudafricano originario de Ciudad del Cabo y que fue presentado el 22 de septiembre del año 2008. El nombre se atribuye a Sa, que son las iniciales de Sudáfrica en Afrikaans, uno de los 12 lenguajes oficiales del país, y Kumi, que significa 10 en varias lenguas del continente africano. Sa portaba en su piel los colores de la selección local, el amarillo y el verde. Por otro lado, para la FIFA, la traducción del nombre es Ven aquí. Llegó desde el año 2009 para ser parte de la Copa Confederaciones y de inmediato logró la atención de los presentes. Fue la primera mascota en tener una versión bidimensional y otra tridimensional. Sakumi representa al pueblo, la geografía y el espíritu sudafricano, personificando la esencia de la Copa Mundial de FIFA 2010. Número 5. Naranjito, España, 1982. Este legendario personaje en forma de naranja es obra de María Dolores Alto y José María Martín Pacheco. Endulzó el campeonato en el que Italia hizo historia. Naranjito fue la mascota de la Copa Mundial de Fútbol en 1982, celebrada en España. El personaje representaba a una naranja, fruto típico de la zona de Valencia y Murcia. Vestida con el uniforme de la selección de fútbol de España y con un balón de este personaje bajo el brazo izquierdo. Fútbol en acción era el nombre de la serie donde se originó Naranjito. Cada episodio duraba 20 minutos. La serie tuvo una duración de 26 episodios y la temática era fútbol, las aventuras y el mundial de 1982. Naranjito iba acompañado de otros personajes, como su novia Clementina, su amigo Citronio y el robot Imarchi. Entre los personajes malvados se encontraban Zruspa y sus esbirros los cocos. Hoy en día Naranjito es un ícono para los que vivieron aquel mundial. Está en tazas, camisetas, muñecos antiestrés, llaveros y hasta protagonizó una serie de dibujos animados en la televisión nacional. Fue fuertemente criticado en su día, pero al igual que el buen vino o una obra de arte, el paso del tiempo le han dado caché y reconocimiento como se lo merece. Número 6. Tip y tap. Alemania, 1974, fue la primera vez en la historia de este evento que la mascota no fue una, sino dos. Se trató de una dupla vestida con la indumentaria de la selección anfitriona, que además fue la ganadora. Fueron presentadas dos mascotas, continuando con la forma de la mascota humana de su predecesor en el Mundial de México 1970. Dos pequeños hermanos, uno alto, rubio, y el otro era moreno y bajo, luciendo el primer uniforme de la selección alemana de fútbol combinada con un estilo de camiseta blanca, pantalones cortos negros, con las iniciales WM en su camiseta, abreviatura de Weltmeisterschaft, o sea, Copa del Mundo, y su hermano el número 74. Juntos formaban la abreviatura WM74. Estos hermanos del mundial pretendían ser un símbolo de unidad entre las dos Alemanias, por entonces divididas. En cuanto al nombre de los hermanos alemanes, el mismo proviene de un juego popular en el país europeo, llamado Tip Top. Se trata de un juego que realizaban los niños antes de jugar al fútbol y era de la siguiente manera. Los dos capitanes tenían como objetivo tocar con su pie el pie del otro, y el primero que lo lograra era quien elegía primero a sus compañeros de equipo. Por esto, además, Tip tiene el pie por delante de Tap. Número 7. Gauchito, Argentina, 1978. Este niño poseía todas las características del atuendo gaucho. Sombrero, la famosa rastra, el pañuelo al cuello y además totalmente extravagante, con el uniforme de la selección de Argentina. En su mano portaba un talero y no olvidaba sus zapatos de fútbol. Un diseño del dibujante español Manuel García Ferré. La cuarta mascota mundialista siguió con la tradición de las dos pasadas, pues Gauchito fue la figura de la Copa del Mundo de Argentina 1978. Un niño argentino que fue muy cuestionado por su parecido Juanito de México de 1970. Esta mascota fue creada por Carlos Vargas en Mendoza, Argentina. Sin embargo, al momento de enviarlo a una imprenta en Buenos Aires, Gauchito fue robado por Néstor Córdoba, un empleado del lugar, quien aprovechó que la figura no estaba patentada y lo declaró creación de él. Así, Córdoba lo presentó en el estudio, Manuel García Ferré, un lugar donde salieron muchas historietas argentinas y dibujos animados. Ahí Gauchito ganó el concurso y su falso creador asistió a varios programas para platicar de su obra. En la cancha, Gauchito le dio suerte al albiceleste, que en casa se quedó con el Mundial de 1978 de la mano de Mario Kempes. En la final, Argentina venció a Países Bajos por 3-1, coronándose así campeón de la Copa del Mundo del 78. Número 8. Goleo y Pilé, Alemania, 2006. Igual que en el Mundial de 1974, ...el país anfitrión recurrió a más de un personaje para su mascota. En este caso, un león y una pelota parlante. 32 años después, la Copa del Mundo regresó para disputarse en Alemania... Y ahí llegó Goleo, un león que tenía buena pinta, pero que no fue tan querido durante esta justa mundialista. Tras lo de Tip y Tap en la edición de 1974, los organizadores para el 2006 decidieron que este animal era lo mejor que podían ofrecer. Y esto generó muchas críticas, ya que el león es más identificado con Inglaterra que con Alemania, por lo que muchos esperaban un águila. Goleo fue dado a conocer en el año 2004 y su nombre tiene varios significados. Para muchos tenía que ver con el gol o con gritos de apoyo, lo que le daba un toque popular. Este león se hacía acompañar de su playera blanca con los números 06, pero además de Pelé, un balón parlante. Fue la primera mascota anunciada por FIFA y lo hizo con Franz Beckenbauer y Pelé. Fue creado por la compañía de Jim Henson, un titiritero, escritor y productor de los Estados Unidos, y según números... Tuvo un costo de 250.000 mil euros Además, era una mascota polifacética Ya que hablaba, cantaba, bailaba, hacía de todo Deseo crear un magnífico ambiente y buen humor antes del mundial Compilé, en calidad de enciclopedia futbolística ambulante Que conoce todos los datos y hechos Incluida la temperatura del césped Desde 1950, podremos brillar como verdaderos expertos del fútbol Confirmó Goleo en su primera participación Número 9 Striker, Estados Unidos, 1994. Los estudios Warner Brothers diseñaron un perro para la competición en la que Brasil se proclamó vencedora. Se trataba de un perro que portaba los colores de la bandera de los Estados Unidos y que tenía un balón debajo de su pie. Fue creado por la famosa casa de animación Warner Bros. y llegó a la justa mundialista con 10 años de edad. Esta mascota borró lo que fue Xiao y representaba la superación, el trabajo como nación y todo lo que engloba a los Estados Unidos, por lo que entró muy fuerte. Striker rompió con los 28 años de sequía sin que un animal fuera la mascota y la elección de que fuera un perro tenía que ver con la cantidad de canes que había en las casas en los Estados Unidos. Para muchos, Striker fue el adelantado a su época y abrió la ventana para las siguientes mascotas y maneras más actuales. Fue un antes y un después de Striker para la historia de los mundiales ya que fue también la primera mascota en tener un merchandising global. Esta mascota salía en la tele, en la ropa en los refrescos y hasta en la comida rápida. La gente se emocionó con este perro que se ganó los corazones de toda la gente alrededor del mundo. Número 10. Ato, Kaz y Nick. Corea-Japón, en el año 2002. Un mundial híbrido, organizado por dos países a la vez, en el que Brasil logró coronarse pentacampeón del mundo, único país en lograrlo hasta el momento. Ato era el entrenador de Ball, un deporte ficticio similar al fútbol. Kaz, de color violeta, y Nick, de amarillo, eran parte de esta disciplina que se practicaba en lo alto de Atmosound. Los tres nombres fueron elegidos por usuarios del internet y de un restaurante. Nunca se habían visto tres mascotas juntas en una justa mundialista y Corea-Japón lo presentó de gran manera y más por la historia que tenían. Y es que para cuadrar todo, Ato, Gas y Nick... Eran parte de una serie de televisión llamada The Spherics, que tuvo producción rumana y doblaje en español para Colombia. Estas tres figuras extraterrestres fueron creadas por Energía, la misma que trataron de ponerle durante toda la Copa del Mundo del 2002, en la que Brasil fue el máximo ganador, teniendo a Ronaldo al mejor jugador y al goleador del torneo. Y bueno, ¿qué te pareció el video? ¿Qué mascota de este top 10 es tu favorita? Si este video fue de tu agrado, nos gustaría que nos dijeras tu opinión en los comentarios, te estaremos leyendo. Sin nada más que decir, ¡hasta luego!